¿Cómo recordar 100% lo que lees o estudias? Hola amigos, usted podría estar diciendo que estudio 12 horas al día y no puedo retener o recordar. Seguimos oyendo, haz un trabajo inteligente y no trabajos duros. Veamos ahora cómo hacer un trabajo inteligente en la lectura. Es mi pedido que vean este vídeo completamente, porque he cubierto 10 puntos y todos estos puntos están muy relacionados entre sí. Veamos esos 10 puntos, 30% de lectura y 70% de recitación. Significa estar listo con cualquier tema que lea el 30% del tiempo y 70% de esfuerzo para aprender. Se dice que el mejor maestro para cualquiera es el mismo. Si tiene una hora para estudiar un tema, en esos 20 minutos lo usa para leerlo y 40 minutos para hablar y escuchar y así lo recordará mejor. Visualización. Cuando era un niño en la escuela y participé en la carrera, ese momento y me lesioné un poco, usted podría estar pensando por qué le estoy contando esta historia. Pero déjame decirte, lo recuerdo porque está guardado en mi cerebro como una imagen. Debido a esto, puedo recordarlo fácilmente. Nuestra mente funciona de esta manera solamente. Almacena la imagen muy fácilmente. Entonces, cuando estás leyendo alguna teoría, la conviertes en una imagen que en el examen puedes recordar fácilmente. Por ejemplo, hemos leído sobre Alejandro en la historia pero no lo recordamos bien, pero después de ver Alejandro Magno incluso podemos recordar los diálogos. Entonces ahora comienza a usar esta técnica a partir de hoy para que cualquier tema que pueda recordar durante mucho tiempo. Técnica de memoria. Si tiene problemas para recordar los puntos de un tema, entonces esto es para usted. Para los puntos clave en el tema, tome la primera letra de este tema. Por ejemplo, si desea recordar estas cuatro palabras. A. Evaluar. Segundo, revisión. Do. Combinar. Re. Análisis. Luego, Tomando el primer alfabeto de cada letra, evaluar, revisar, combinar, analizar, E, R, C, A, luego sacamos una palabra de ello, RACE, y basado en esta palabra podemos recordar todos estos cuatro puntos claves. Entonces puedes usar esta técnica en tu estudio. Discusión. Si no te gusta un tema o temas en particular y no puedes recordarlo, Haz un grupo de estudio de tres o cuatro amigos. Haga un calendario de reuniones en un momento en que todos se sientan aburridos. La discusión es algo que te hará interesante cuando hables de un tema aburrido. Con eso podrás recordar y desarrollar interés en ese tema. Prueba instantánea. Este es un tema muy interesante en el que no tienes que hacer nada más que jugar un juego con tu mente. En algún momento recordamos algunos temas solo por alguna situación típica. Del mismo modo, creas una situación para memorizarla. Por ejemplo, usted está sentado en algún lado y tiene tiempo para pensar. Luego tome cualquier tema y piénselo y trate de recordarlo por completo. Mientras haces esto, puedes notar esto en tu móvil. Ahora, mientras se va a su casa, intente recordar cuánto puede retener. Durante el examen, cuando surja una pregunta similar, podrá relacionarse con la situación de sentarse y recordar este tema y podrá recordar la respuesta muy rápido. Descanso entre las sesiones de estudio. La mayoría de las veces leemos continuamente de 3 a 4 horas, pero después de leer no podemos recordar nada. Podemos recordarlo cuando estudiamos por solo una o una hora y media y tomamos 10 minutos de descanso. Puede usar la técnica de Comodoro en la que después de cada 25 minutos de estudio, toma un descanso de 5 minutos. Usando esta técnica se vieron muchos buenos resultados. Descansos para dormir. Hace un momento hablamos de no estar de forma continua durante 3 a 4 horas, sino que tomamos un descanso después de 45 minutos a una hora. Lo más importante acerca de lo que debemos hacer en los descansos por eso nuestra eficiencia debería aumentar y tampoco deberíamos distraernos del estudio. En resumen, me gustaría decirle que se mantenga alejado de las redes sociales. Tómese un descanso y tome una siesta. Sueño de 5 a 10 minutos. Se dice que todo lo que aprendimos se almacena en nuestro cerebro cuando dormimos. Al hacer esto, podrá recordar más y también se sentirá fresco. Notas de revisión. Primero, tan pronto como comience a leer un capítulo, siga haciendo un resumen de esto. Esto lo ayudará en el momento de la revisión. Revisa solo lo que es muy importante o te enfrentas a un problema importante al recordar. Al escribir en pocas palabras, ahorrará tiempo. Si es posible, tomará fotos en su móvil y las usará para leer en el tiempo libre. Revisión al final del día. Si ha hecho su, cro su cronograma de estudio de 12 horas, luego haga de 11 horas para el estudio y una hora para la revisión al final del día. ¿Por qué te pido que leas menos? La razón es es que, en lugar de estudiar en cantidad, lee cualitativamente, significa que mantendrá una hora para la revisión de 12 horas de estudio. Puede hacer una nota de revisión en esta hora, por la cual ahorrará tiempo y podrá recordarla y lograr el éxito. El éxito. Repetición de espacio. Ha hecho un vídeo por separado sobre la repetición espacial, que se refiere en el siguiente vídeo. Ahora vamos a repetir 10 puntos una vez más. Espero que le haya gustado este vídeo. Si lo desea, comparta este vídeo con sus amigos y suscríbase para obtener nuevos vídeos informativos de vez en cuando.